Estamos en una junta de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Cachondeo, la FAC. Tenemos al Horus, la mascota de las Fuerzas Armadas. Está con nosotros el comandante Chapata, escondido tras su sombrero. El ministro de propaganda y yo mismo. El comandante general de todos los ejércitos de cachoteo, de tierra, mar, cielo, mar, cielo y fuego. fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Bien. Hemos sufrido, hemos sufrido un ataque. No sé si lo sabéis. ¿Tú estabas el día del ataque, comandante Chapata? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Lo viste todo? Sí, lo vi todo. ¿Y qué, ¿Qué, vi? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué hicieron? ¿Qué eh, Tumbaron las, las telas gemelas, ¿no? Las cortaron, cortaron la con tela, con un no viste que cortaron las telas? ¿La viste? ¿Ah? ¿Y por qué no hiciste nada? nada? <risa> eh, tenía 30 gramos de maría en el bolsillo, que después me quitaron al día siguiente, pero... ¿Ves? Bueno. Bueno, o sea que no no interaccionaste con este. Tú, tú no. o sea, todo sucedió ante tus ojos y tú no moviste un dedo. No. <risa> al menos no se fue corriendo como un comandante que yo me hice. <risa> me a tocar los huevos antes de tiempo. Espérate, hay un momento para todos los huevos y otro para hablar. Hoy he desayunado fui. Eh, bien, las telas cayeron. Unos vikingos enmascarados, policías policía, policía locales, cortaron la tela, me han dicho, el rey de la libertad me dijo que pues, por un machete. Sí, esa parte yo no la vi, yo vi de lejos que lo cortaban con algo. ¿Y te diste parecía un la vuelta cuchillo, en la hamaca para seguir durmiendo, ¿no? ¿ah? Te diste en la vuelta ¿Qué de la Que va, lo primero que hicieron fue despertarme los hijoputas, y hacerme que, que, que descolgar descolgara la hamaca. Entonces no tenían dónde no echarme. la maca? Claro. Bueno. Y entonces se fueron a las telas y las cortaron. Me sí. ha dicho el rey de la libertad con un machete, es posible. Es posible, no sé, yo ya me estaba yendo. Te <risa> subo la polla. <risa> Nuestra bandera, el símbolo de las Fuerzas Armadas, uno de los símbolos fundamentales de las Fuerzas Armadas, el símbolo de las Fuerzas Aéreas de la Danza, y ti te da igual, ¿no? Te un bien. Tiene fuego. <risa> Tendría que fusilarte y te doy floro. Esto Esta es, el ejército de cachondeo, tiene su propia aeropuerto. Sí, sí, sí, sí. pues Entonces. aunque no lo pare. Mm -hmm. ¿Sí? Eso fue hace cuatro días, hace cuatro días fue, el ministro de propaganda. hace cuatro días fue 11-S, es el, el atentado de las telas gemelas, la caída de las telas gemelas. Es un momento histórico y requiere... Una respuesta por nuestra parte. Yo creo que debemos responder a ese atentado. es El primer atentado terrorista practicado por policías locales de Málaga con un machete a primera hora de la mañana cuando mis hombres estaban dormidos y yo en mi casa. entonces ¿Alguna idea de respuesta? ¿Nos vengamos o no nos vengamos? ¿Ministro? ¿Tiene el micrófono? No. Básicamente, yo creo que el plan de ataque va a ser al revés que el Napoleón. ¿no? O sea, mejor, la mejor defensa es un buen ataque. Sí. A lo mejor, el mejor ataque es una buena defensa. Eso no lo sabía. ¿Y cómo es eso? Pues eso darle la vuelta a lo de Napoleón. Cómo, ¿Cómo se hace eso? Pues eso es, más o menos se improvisa en el momento. Como vemos que mucha gente... Incluido nuestro propio comandante A la mínima visión De gorrilla Quindilla Uripa, Sale huyendo espavorido Que yo he huido, yo nunca he huido de la policía Nunca Sale huyendo de la policía, yo reitero Mentira, mentira, ley, ley. Los no Yo no he oído. nunca, nunca he Falta huido. tiempo para verlo o <risa> Ahí hay una polvareda que todavía perdura de la última vez que se fue corriendo. No me interrumpa por favor cuando hablo.